110 camisetas. Yo toqué los pisos de Power en la camiseta. Una de ellas es esta la despedida de Martín. Aquí está el email de Tiago Pablo a pancho, porque si usted tiene aquella de Colo Colo 73, así que si usted sabe dónde puede él adquirirla, comuníquese con ese email. Pancho, arroba, humail, Bueno, de la historia de... La roja. Estaremos a la historia de Colo Colo porque el 98 de febrero de 1911 Chile le ganaba a Inglaterra por 2 a 1 en un play. Pero un día antes, Chile vencía también a Texas. No había mucho registro de aquello. Y vamos a intentar revivir... Son imágenes exclusivas, captadas por la cámara de Gustavo... Chile jugaba con Texas, González, Ricardo Rojas, Luis Fuentes y Raúl Muñoz. ¿Era bien alguna locura? Karte y, increíble, increíble, y una batería que dura... ¡Batería! Manuel Neira. Ahí estaban los jugadores ingleses, dentro de los cuales estaba Jeski, Ray Frank Chelsea de Inglaterra, entre otros. Y ahí vemos cómo trabajaban el pórtico Texas ante la metida de Hackerby. Nadie ha tenido la oportunidad de ver imágenes de este partido. menos no del desarrollo de tor partido jugado por Texas en toda su vida deportiva, o por lo menos jugando por la selección de Texas. Ahí está sobre Emily Hell, desarrollo del compromiso. Aquí intentando otra vez Inglaterra. Y una vez más Carlos Texas, cuando Heskey tiraba el taco hacia atrás. Y atención con esta jugada. El pase profundo para Neira que sale bien habilitado. Neira frente a Freshman, Neira y el primero para Chile a 19 minutos del final. Manolito Neira le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Sobre el final del.